todas, como les decía. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a entrar en condición. Y para eso miramos fijamente hacia el frente, a nivel de los ojos. Interiorizamos la mirada. Y suavemente cerramos los ojos. Y decimos, um, para entrar en estado minyue, um, dibujamos una sonrisa con la boca. Y esa sonrisa se conecta con todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Mm. Minje observa el interior de la cabeza. Mm. Nos relajamos. Vacío. Al interior de la cabeza. Eso, vacío. Su Inhalamos. Y con una respiración profunda, todo el cuerpo se relaja. Sum. Vacío. Ni lleva por dentro. Con una sonrisa observamos cómo los ojos, nariz, mandíbulas, dientes y muelas se relajan. Mm. Mm. me lleva por dentro. Relajamos el cuello, las cuerdas bucales, músculos y tendones del cuello, glándula tiroides, se relaja. vacío Sum. con una sonrisa ninja observa por dentro Sum. Hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos, dedos de las manos se relajan por completo. Mm. Mm. pecho, corazón, pulmones, se relajan de una manera muy armoniosa. La conciencia observa y transforma. Vacío. Somos chi. El abdomen se relaja con una sonrisa. Inge observa, hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas riñones, intestinos, vías urinarias, genitales, se relajan, vacío profundamente relajados. Sum. Ninja observa y con una sonrisa observamos. ¿Cómo nos fundimos con el Universo Infinito? Se expande. Shoo. Caderas. Muslos. Rodillas. Se relaja. Su... Conectamos con nuestra alegría. Ninja observa rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies, por dentro, se relaja. Todo el cuerpo está completamente relajado y en equilibrio. La columna y las vértebras cervicales se abren, se relajan. Las vértebras dorsales se abren, se relajan las lumbares se relajan toda la columna cervical se relaja vacío todo el cuerpo se expande hacia el universo infinito. Su todo nuestro ser en perfecta armonía. Y en este campo unimos nuestras conciencias. Unimos nuestros minye. Y en este campo están nuestros seres queridos. Con amor, Ninche se expande. Shum. En este campo hacemos presentes a nuestros amigos, vecinos. Se expande a todos los maestros al maestro pan min al maestro wiki fan la maestra anje a todos nuestros maestros hacemos presentes en este campo que se expande y forma solo uno con el universo infinito para formar el gran campo de conciencia universal en este campo somos Amor, Minyue. Su. Paz, Minyue. Su. Experimentamos la armonía, Minyue. La gratitud, Minyue. Somos una completud. Y vivimos nuestras vidas cotidianas desde la completud. Agradecemos el simple, pero no simple hecho de estar aquí reunidos en este campo universal Minyo. Ahora vamos a practicar la Chi. Tomamos una bola de chi y la llevamos al dantien, bajo, al frente. Abrimos sintiendo el chi, expandiéndonos por el universo infinito cerramos abrimos nos expandemos hasta el universo infinito, cerramos, abrimos, Las manos de Chi son grandes, muy grandes, abarcan el universo infinito y traemos Chi. Uh, hacia Mimen, por en Bajo. Relajados, muy relajados. Abrimos. Calma. Estas manos grandes, grandes, traen chi hacia el interior de aquí. Se transforma. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Sonreímos, recordamos conectar con esa alegría, se expande por todo el universo infinito, con todo este campo universal, Minje, cerramos Abrimos Sintiendo el Cerramos abrimos cerramos subimos las manos a la altura de dan medio despacio muy despacio Sintiendo el chi por dentro. Abrimos. Subo. Cerramos. Abrimos en gratitud hacia el Universo infinito, hacia todo lo que nos rodea. Cerramos. Abrimos. Sintiendo cómo nuestro corazón se relaja. En armonía. Se expande. Sumo. Cerramos. Traemos chi. Abrimos corazón a corazón, conectados todos a través de este campo de amor Minje. Cerramos. espacio subimos las manos muy lento hacia el dantien, alto relajados muy relajados la columna completamente recta abrimos Cerramos. Sintiendo cómo todo el espacio de la cabeza se transforma. El chi se transforma. Somos chi. Abrimos. Sumo. Cerramos. Abrimos. Sumo. Traemos el chi hacia el centro del cerebro, a la altura de Cheng Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Y bajamos las manos despacio hacia el dante y medio. Por dentro. Milla y observa. Por dentro. Abrimos, cerramos, con una sonrisa me observa por dentro, abrimos. Cerramos, corazón a corazón y en armonía nos expandemos. Su, abrimos, su, cerramos. Abrimos. Cerramos. Las manos bajan por dentro, despacio, hacia el dantien, bajo. Abrimos. cerramos hacia mí por abrimos y con una sonrisa traemos chi del universo infinito cerramos abrimos abrimos los brazos hacia el universo infinito y traemos el chi de todo el universo infinito por todos los puntos cardinales Echamos el chi. Hacia el dante en bajo. Mano derecha. Primero mujeres y luego mano izquierda. Hombres. Mano izquierda primero y luego mano derecha. Manteniendo las manos sobre duchi. Nos paramos, la completud separa despacio, lentamente, para realizar la gran circulación. Deslizamos las manos por los costados sin perder la condición, lentamente. Tomamos una bola de chi desde el centro de la tierra y lentamente la subimos por enfrente. Despacio, sintiendo el chi. Subimos esta bola de chi. Hacia arriba. Por arriba de la cabeza, hacia arriba, y tomando el chi del universo infinito, vertemos el chi, despacio, sintiendo cómo somos bañados por el chi, por dentro y por fuera, el junyuan chi. Lentamente las manos bajan por la puerta del cielo hacia el frente. Espacio, buen espacio, por Jintan, sintiendo el chi. Se transforma. Ninye, observa. Observa toda la complejidad por dentro y por fuera. Seguimos bajando. A la altura del cuello. Hombros, brazos, codos, antebrazos. Por el pecho. Hormones, corazón nuestra haciendo conexión con nuestra alegría seguimos bajando a la altura de Hunyuan Juan el palacio Hunyuan Juan por el abdomen sintiendo todos los órganos de la cavidad abdominal mig Va por dentro. Estamos completamente relajados. Las manos bajan. Por las vías urinarias. Genitales. Por los muslos. Nos vamos inclinando despacio. Muy despacio. Niño va por dentro de muslos, rodillas, espinillas, por dentro somos chi, por los tobillos. Pies, dedos de los pies, lo abrimos las manos, tomamos una bola de chi, la cabeza cuelga completamente hacia abajo, tomamos una bola de chi del centro de la tierra y despacio. Lentamente vamos levantando la bola de chi hacia el frente por todo el universo infinito hacia arriba. brazos siguen subiendo hacia arriba, hacia el cielo, hacia arriba de la cabeza, tomamos una bola de chi, despacio, sintiendo nuestra completud ninja. Bajamos, vertemos el Chi. Por Bai Wei, entrando, todo el cuerpo siente la abundancia de Chi, del Jun Chi original, del universo infinito, entrando. Las manos van. A la altura de Gintan con una sonrisa, relajamos, niños se relajan, la completud se relaja, somos uno, las manos pasan por el cuello, cuerdas vocales, pierones, músculos y tendones del cuello. Por dentro. Somos así. Las manos bajan. Por todo el área del pecho. Transparente pulmones transparentes se han limpiado corazón potente radiante limpio seguimos bajando a la altura del estómago del palacio Hunyuan. Todos los órganos se han limpiado, están limpios. El hígado, la vesícula, vaso, páncreas, riñones, intestino. transparente todo es chi bajamos vías urinarias perfectamente limpias funcionando en su totalidad área genital limpia Radiante, Transparente. Somos Chi, Las manos bajan. Con los muslos. Rodillas. Músculos y tendones. Fuertes. Saludables. Elásticos. Piernas. niño va por dentro. Somos Chi. Seguimos bajando. Torquillos. Pies y dedos de los pies. Fuertes. Son de Chi. La cabeza cuelga. Cuerpo completamente relajado. Y en armonía. Piernas completamente estiradas. Tomamos una bola de chi. Por debajo de los pies. Y lentamente. La vamos subiendo hacia el frente. Despacio. Sintiendo el chi. Somos chi. Somos la completa orilla. Despacio. Las manos siguen subiendo. Por arriba, por arriba de la cabeza, hasta el universo infinito. Tomamos un nuevo la de chi. La vertemos. manos bajan, por el enfrente, el jinta. con una sonrisa y con el cuerpo totalmente relajado, ninja observa. Las manos van a la altura del cuello. Relajado. El A la altura del pecho, pulmones, corazón. hacia adelante y abajo nos detenemos y nos deslizamos los brazos a los costados para practicar doblar el cuerpo arquear la espalda y relajar mal. mano. Separamos talones. Deslizándolos. Separamos las puntas. Separamos los pies a la altura de los hombros. Corrección. Volvemos a juntar los pies. Levantamos las manos. Despacio. Hacia arriba de la cabeza. Despacio, despacio. Brazos pegados a las orejas. cabeza hacia adelante abrimos las cervicales bajamos cervicales se abren y llevamos por dentro bajamos los dorsales Y la frente toca la rodilla. Uno. Dos. Tres. Despacio. Miramos a la izquierda. Uno. Doblado. Dos. Sintiendo el chi. Tres. Regresamos el cuerpo hacia el frente. Giramos a la derecha. Despacio. Y doblamos. Uno. Dos. Tres regresamos vamos el cuerpo hacia el frente. Tomamos una ola de chile debajo de los pies y damos un masaje en la parte posterior de los tobillos. Y doblamos. Uno. Las rodillas. Y la frente se toca. Dos. Pasamos las manos hacia el frente. Tomamos una bola de chi. Niye. Observa Mime. Ni y subimos. Rodillas completamente desplazadas. Subimos lumbares subimos vértebras dorsales vértebras cervicales dedos apuntan hacia el cielo doblamos la espalda hacia atrás abrimos ligeramente los brazos barbilla recogida relajados, conectamos con nuestra alegría. Cerramos los brazos, ingresamos el cuerpo, va y apunta hacia el cielo, brazos, pegados a las orejas, una vez más, doblamos las cervicales hacia abajo, las abrimos, con una sonrisa, ninja observa, por dentro, vértebras dorsales se abren, bajamos, vértebras lumbares se abre todo es chi seguimos bajando frente hacia las rodillas y dobla uno dos Tres. Despacio. giramos al cuerpo hacia la izquierda. La frente toca la rodilla. Uno. Dos. Los brazos siguen pegados en las orejas. Tres. Quedamos hacia el frente. La completud gira hacia la derecha. Tocamos las rodillas con la frente. Uno. Dos. Tres. Regresamos el cuerpo hacia el frente. Tomamos una bola de chi. Despacio y lentamente nos levantamos por enfrente. Despacio. Sintiendo el chi. Por arriba subimos el chi. Lo subimos un poco más hacia arriba de la cabeza tomamos una hermosa esfera de chi de junglan chi original doblamos el cuerpo hacia atrás abrimos ligeramente los brazos barbilla recogida Nos relajamos. La columna se relaja. Min lleva por dentro. Observa. Levantamos los brazos. Hacia arriba de la cabeza. Tomamos una bola de chi. Y la abrimos. Con una sonrisa minche, observa la completa por dentro. Las manos bajan por cinta Nos hemos expandido. Con el universo infinito. En por dentro. Seguimos bajando a la altura del cuello. Seguimos bajando a la altura del pecho. Corazón. Humor. Bajamos hacia el Dante en Bajo. Abrimos los brazos. Cosechamos el Chi del Universo Infinito. Hacia Dante en Bajo. Mi Yo va por dentro. Nos mantenemos ahí. Despacio. nos volvemos a sentar deslizamos las manos a la altura de los muslos y en esta posición vamos a rotar Miño. Al frente. Izquierda. Atrás. Derecha. Disfrutamos. Atrás. Derecha al frente izquierda derecha mi menez quien rota izquierda atrás derecha al frente izquierda Atrás, derecha. Todos al mismo tiempo apreciando la sinergia de este gran campo de completud ninja. Izquierda, atrás, al frente. Izquierda, atrás, derecha. Hombros relajados. Frente, izquierda, atrás, derecha. Atrás, derecha. Al frente, izquierda. Seguimos rotando, expandidos, zoom, por todo el universo infinito. Zoom. en armonía. Atrás, derecha, al frente, somos una completud, un Su... vacío, unidos por este gran campo de amor, monje atrás cada vez más relajados más y más relajados observando cómo mi mente rota por todo el universo infinito, al frente, izquierda, atrás, derecha, con una sonrisa mí, yo observa, sentimos el chi, haciendo un hua, cada vez más y más profundo por todas nuestras células por todo el ADN por todas las moléculas por todos los átomos, por todas las micropartículas, haciendo un conjua, se transforma. Atrás, derecha, al frente, vamos deteniendo el giro, atrás, derecha, nos detenemos y sentido contrario, al frente, rotamos a la derecha, atrás, izquierda, mi, mi men es quien rota. Derecha, atrás, izquierda, al frente. Izquierda, al frente, derecha, atrás, izquierda, al frente, derecha, atrás. con una sonrisa. Ninja observa. Ninja observa como la gratitud. Como la completud, Ninja. El amor, Ninja forma parte de este gran campo. Somos amor ninja. Somos gratitud ninja. Somos paz ninja. Armonía. derecha atrás y mantenemos esa sonrisa en nuestro rostro todas y cada una de nuestras células sonríen conectadas con nuestro corazón de amor ni Con este corazón de bebé. En este campo de amor. ¿no? Lentamente, nos vamos deteniendo, bien, va por dentro, abrimos los brazos. A los lados. Las manos se extienden por todo el universo infinito. Se hacen grandes, grandes. Y traemos chi. De todo el universo infinito. Sintiendo el chi. Por todos los puntos. Arriba, abajo, a los lados. Adelante, atrás. Traemos chi. Cosechamos chi. Y nos llevamos hacia el Por dos. chi. Palma derecha abajo, mano derecha encima. Mujeres, hombres, mano izquierda, palma derecha encima. Cosechamos el chi. cosechamos, eh. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Un, joalito. Un, joalito. Un joalito. damos las manos a los costados, las colocamos sobre los muslos y lentamente abrimos los ojos dejando la luz entrar. Ja, hola. Muchas gracias.